Entra en el gozo de tu Señor. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo iniciando este día, este sábado, antesala de Domingo de Ramos, que María Santísima lleve nuestra plegaria a Dios. Ella, la madre que perseveró hasta el final, que estuvo al lado de Jesús, nos dé la gracia también de perseverar, de mantenernos en la presencia de Dios. Señor, gracias por este nuevo día que nos regalas. Señor, en tus manos queremos poner todos los proyectos y las intenciones para esta jornada. Amén. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Juan en el capítulo 11, versículos 45 al 57. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en Él. Pero algunos acudieron a los fariseos y se contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos van a creer en él y vendrán a los romanos y nos destruirán este lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, dijo: Vosotros no entendéis ni palabra. No comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino por ser sumo sacerdote aquel año. Por eso habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Aquel día decidieron darle muerte a Jesús. Por eso Jesús ya no andaba públicamente con los judíos, sino que se retiró a la región vecina, al desierto, a una ciudad llamada Efraín y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua a los judíos y muchos de aquella ya región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban, ¿qué os parece? ¿Será que no va a venir a la fiesta? Y los sumos sacerdotes y fariseos también hayan mandado que el que se enterase de dónde estaba, avisara para retenerlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aún no ha llegado la hora, pero ya se acerca. Algunos quieren verlo, quieren escucharlo, otros quieren retenerlo, otros quieren matarlo. En definitiva, como dice el sumo sacerdote, conviene que uno muera por la nación. En definitiva... Jesús se sacrifica por todos, y no solo por la nación, sino por todos los hijos dispersos. Esta Pascua nos recuerda precisamente ese misterio de amor, uno que muere por todos. Esta Pascua nos recuerda el sacrificio de uno por todos. Él me amó y se entregó por mí. Que al lado de María Santísima caminemos en esta Semana Santa, podamos acompañar a Jesús, no como meros espectadores,